Un olivo solo, con mucha aceituna. Las ramas se mueven bajo aquella luna. He visto un olivo en el campo. Estaba solo, estaba llorando. Me he preguntado por qué, porque estoy solo, me dijo y yo lo sé. He preguntado a la gente, por qué Solivo está tan solo ahí. Y no me han dicho el por qué, aquí nadie sabe el por qué. Y no me han dicho el porqué, aquí nadie sabe el porqué. Un olivo solo, con muchas aceitunas, las ramas se mueven bajo aquella luna. La rama se mueve bajo aquella luna Me he acercado hasta él parecía notarlo, casi me miraba y cuando yo lo abracé como ruboroso bajo una rama su mirada Hoy paseo a su alrededor He notado ha nacido otro al lado Él cuida de eso, estoy seguro Él espera que un día sean dos Un olivo solo Con muchas aceitunas Las ramas se mueven cuando llega el sol.